¡Prim! Primera vez Quiero conocerte Abrazarte Encontrarme contigo Quiero acercarme Cada día Y saber Que estás conmigo Quiero conocerte Abrazarte Que te quedes Conmigo Quiero acercarme cada día y saber que estás conmigo Ven Espíritu ven, ven otra vez como la primera vez Conocerte, abrazarte, encontrarme contigo. Quiero acercarme cada día y saber que estás conmigo. Quiero conocerte, abrazarte, encontrarme contigo. Quiero acercarme cada día y saber que estás conmigo. Quiero estás conmigo, quiero conocerte, abrazarte, encontrarme contigo, quiero acercarme cada día, quiero saber que estás conmigo, quiero conocerte, abrazarte, encontrarme contigo, quiero acercarme. Quiero saber que estás conmigo Quiero saber, yo quiero saber Quiero saber que estás conmigo Quiero saber, yo quiero saber Que no te has ido Como la primera vez, ven y quédate otra vez, como la primera vez, o oh, ven como la primera vez, como la primera vez, ven y quédate otra vez, como la primera vez. La presencia lo vale todo Yo me quedo aquí contigo Yo me quedo Tu presencia lo vale todo me quedo aquí contigo Y yo me quedo Tu presencia Lo vale todo Y yo me quedo aquí contigo Y yo me quedo Y quiero conocerte Abrazarte Y quedarme contigo cada día quiero saber que estás conmigo Quiero saber que estás conmigo Quiero saber que estás conmigo Yo quiero saber